Con tu tarjeta digital inteligente, explicarás todo lo que necesitas para atraer la atención de tu prospecto sobre tus productos o servicios. Si algo cambia en tu negocio, cambiará en tu tarjeta digital a tiempo real. Comparte tu tarjeta en más de 200 grupos de Facebook que nosotros te señalaremos. Imagina el poder de viralización, ahorro e impulso para tu negocio. ¡Contáctame!